Locura, todo esto fue una locura Que termina, las locuras no duran Ternura es lo que yo busqué y me encontré con la peor locura No digas ni una palabra más, no digas nada porque yo lo sé no hacen falta más palabras, esta ilusión resulta ahora macabra. Acabo de cerrar el episodio. Tú más que amor tuviste odio. Y yo me enamoré con tus mentiras. Y ahora se terminó nuestra partida. Locura.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 el tuyo era lo que yo deseaba, pero no lo tuve, tú no me amabas. Es muy duro ver cómo muere un sueño, es más duro ver que ya tienes otro dueño, que olvidaste todas aquellas ternuras, que hoy cada vez estoy más cerca.